Estuvimos muy contentas porque la Universidad de São, Paulo, de São Paulo nunca había llegado a las finales de Madrid, es la primera vez, estamos muy contentas y orgullosas, nuestros coches en Brasil están muy contentos también. Sí, aprendemos mucho de español durante, mientras estudiábamos el caso y mientras hacíamos los trabajos de escribir el memorando y practicar para la fase oral y sí, fue una gran dificultad, pero creo que nos, han, nos ha salido bien. Y además, hemos también ganado el tercer puesto de equipo más completo. Entonces, así no fuimos, no, no bueno, ganamos entonces también por el trabajo en equipo. Y así los otros dos, mismo que no, no estuviesen en la final, fueron reconocidos también. Esto fue muy bueno y nos dejó aún más contentos. Probablemente la parte más difícil de, de la competición fue el tiempo que, tive, que tuvimos que, que gastar para poder participar para podernos pre prepararnos para la competición. En, lo, en los meses previos eh, nos reunimos casi diariamente para entrenar para la fase oral, para discutir los argumentos de los escritos de demanda y contestación. Yo en realidad participé hace cuatro años del Mud Madrid y ha sido la mejor experiencia que tuve en toda la carrera y desde entonces intento participar como puedo, un poquito como entrenador, en un poquito como árbitro también y me sigue encantando y creo que es lo que más se aprende y lo más rápido. En los seis meses que son de preparación se aprende muchísimo de todo y la última semana es lo más intenso que se puede vivir y se puede aprender de derecho y de exposición oral y de teatro y de, y de la vida posible. Entonces yo lo recomiendo a todo el mundo. O es sea, la mejor experiencia tanto la carrera como la vida. Soltarse a la hora de hablar sin tener contenido tampoco, tampoco ayuda. Entonces son las dos cosas. Tanto la preparación, estar, saber todo el caso, saberse el caso, el derecho, la jurisprudencia todo. Y luego también la presentación, entonces son las dos cosas que es un equilibrio. La diferencia es enorme entre el primer día de la competición y el último día de la competición. Después el, los ves el último día, en este caso sí que hemos tenido el placer de verles el, el último día y parecen personas distintas. El mejor ejemplo además de, de lo importante que es el mood lo tenemos en, en Peter. Peter por ejemplo está trabajando ahora en un despacho de abogados y la recomendación para trabajar en el despacho de abogados le vino por su experiencia en el, en el mood Madrid. No sirve solamente para, para derecho o para la carrera o sirve para la vida. Es como que todas las veces que tienes que presentarse en público, eh, en cualquier situación, en, en la universidad, en la vida, en la carrera, eh, en el trabajo, eh, siempre te acordarás del mood. es como que te enseña a hablar.